Marbella Festival Fing extiende su esfombra roja por los cines Teatro Goya. Tenemos aquí una va la presenta Dana, que este año se ha encargado de la comunicación. Así que felicitamos a Dana por su trabajo también, comunicándonos a las medios Y también vamos a intentar entrevistar a una de las actrices que están hoy pasando por la alfombra roja. Muy buenas tardes, Irana. ¿Por qué no nos presenta? A... Uh, muy buenas tardes. Pues os presento una actriz de la película que se llama The Rise of the Food Sales Mabella, que se llama Emily. Y ella tiene el pate, digamos, de la chica un poco mala, se puede decir. Y la película se grabó el año pasado en Mabella. Y bueno, y por pues hoy está el estreno mundial, se puede ver la, por la primera vez esa película aquí en Mabella. Pero bueno, vamos a preguntarle a Emily eh, cómo ha sido el rodaje, qué te ha parecido, ha sido muy difícil, cómo ha sido tu papel. Uh, yeah. Uh, she's asking how was the shooting, how was your role in the film, and how you felt filming. Okay, um, so I play Charlotte, who's a really strong, independent woman, and she gives all the guys around for her money in the film. It's really good fun. We've all become like a really tight little foot soldier family. Well, <laughs> <laughs> bueno, Ella tiene el papel de una mujer muy fuerte, muy independiente, y lo maneja bien todos los chicos en la película, y se muchísimo un poquito más de la grabación? ¿Cuántos días has estado? ¿Te has enamorado de Marbella grabando aquí el film? Ah, ella está preguntando cómo te disfrutas de la grabación y si te fallaste en amor Marbella mientras grabaste aquí. Definitivamente me he en amor Marbella. Es hermoso y no podía pensar en un lugar mejor para grabar un film. Ha sido muy hermoso volver aquí por un par de años. Um, bueno, por supuesto, ella se enamoró de mabella y la verdad está encantada de este sitio tan precioso. ¿Cómo ha sido trabajar con los otros compañeros, con los otros actores? ¿Cómo ha sido compartir ¿no? el reparto con otros pues, actores? Uh, she's asking you played with other actors and how was it working with the other actors? Great. And so I feel really honored to be working with some actors that have been around and been in some amazing projects and as a an actress starting out it's really nice to work with people that have know what they're doing and you can learn from them and it's a, been a great experience. Sí, para para, para actuar con esos actores ya con tanta experiencia tan famoso, para ya ha sido una experiencia perdona, muy buena. Bueno, pues yo creo que la vamos a ver en breve, ¿no? La película. ¿Sí? El sí, ahora empieza la película en media hora. Pues la veremos. te veremos a ti con tu papel de mala. <risa> Muchas gracias, enhorabuena. Thank you. Gracias. Thank you. gracias. Bueno, tenemos aquí el gaster de la película, el malo malísimo, un gran actor de Hollywood. Dana, preséntalo. ¿no? Pues estoy muy orgullosa que está aquí Craig Fairbrass. Craig uh, Fairbrass, yeah. yeah. And he has the, el papel principal. Y bueno, ahora vamos a ver quién nos quiere contar del proyecto. Hola, Gregg. ¿Cómo ha sido grabar en Marbella? ¿Qué recuerdos? Oh, Spanish, de Marbella? No, don't worry. <laughs> I'm okay. translating. Right. No, she's asking how it was to shoot in Marbella. Beautiful. I love Marbella. I've been coming here since I was a bambini, a baby. I love Marbella. Any chance to come here, I jump on a plane and I come. So to make, this is my third movie I've shot here. So I just love anything about Spain, especially this, this part of the world. Marbella it's beautiful, I love it. What uh, is more difficult to play a role where the good boy or where you're the bad boy? Being a good boy. <laughs> yeah, yeah. Fiesta, yeah. chico bueno. Una película que la recomiendas, recomienda que veamos esta película. La recomiendas. y Saldrá también en otras, en otros medios. ¿no? la puede recomendar a todo el mundo porque sí. es impactante no no hay esa película también eh, el 1 de noviembre hay el estreno en londres y luego se puede ver en, en todos los cines enhorabuena muchas gracias Congratulations. muchas gracias, gracias.